Las proteínas eso eh, incrementa la complejidad del sistema bastante eh, porque también se puede entender como la habilidad de los elementos de los mismos elementos de, de, de realizar funciones distintas y también es algo muy común en sistemas biológicos también promueve la robustez y la evolucionabilidad y se ha encontrado que en, en, ciertos, en ciertos aspectos lo hace mucho más que la redundancia y, y, y bueno, ahorita ya tenemos indicios de, de ya les puedo decir que, aunque todavía no está publicado, eh, sí, sí promueve la, la, la dinámica crítica eh, y, la, y la robustez y la evolucionabilidad. Entonces, eh, después de mencionar todo, todos estos factores que afectan la criticalidad de las redes booleanas, podemos categorizarlos eh, en, en dos, dos tipos de, de, de, de factores uno que tiene más que ver con la funcionalidad y otro que tiene que ver más con la topología en otras palabras uno más con la función otro con la estructura entonces el, el mover la transición de fase es, tiene que ver más con la función entonces esto es cambiar P, la K o las funciones canalizadoras que bueno si una red es demasiado ordenada entonces uno puede mover la P hacia punto5 incrementar la K o eh, reducir la canalización si es que hay algo y si tenemos una red muy caótica entonces movemos la P eh, hacia 1 o hacia 0 la dejamos de 0.5 eh, podemos reducir la conectividad o incrementar la canalización para acercarnos al, al régimen crítico en cambio eh, o, o sea, esto simplemente mueve la transición de fase que digamos en los estudios tradicionales era un poco cuestionable porque la, esta transición de fase es simplemente una línea entonces, en todo el espacio de, de las redes booleanas, teníamos muy pocas redes que, que tenían dinámica crítica. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo es que la evolución encuentra a esas, eh, ese número tan pequeño de redes, de todas las redes posibles? ¿Qué tan fácil es de encontrar? Entonces, eh, parece ser que todas estas propiedades ayudan bastante, las propiedades más estructurales, porque lo que hacen es eh, ensanchar esta región crítica. entonces hacen que sea mucho más fácil encontrar eh, redes con, eh, con, con dinámicas críticas, ya sea con topología de escala libre, modularidad redundancia o degeneración. Eh, digamos, esto eh, no, no necesita ir aisladas, pueden ir combinadas, que de hecho es otro estudio interesante que, que nos gustaría hacer. Eh, hasta ahora se han estudiado de manera aislada, digamos, en la degeneración todavía no tenemos resultados eh, finales, pero sí nos eh, gustaría eh, tratar de combinarlas. Eh, con el efecto de tener, por ejemplo, topologías de escala libre, combinarlas con modularidad, eh, que digamos, la, la topología de escala libre nos incrementa la, la credibilidad hacia la fase ordenada y la modularidad hacia la fase caótica. Entonces, ¿qué es lo que pasa si, si introducimos las dos al mismo tiempo? Eh, probablemente pues, sea mejor que, que, que alguna vez por separado. Pero digamos, son cuestiones que todavía hay que explorar. Entonces, bueno, ¿por qué quisiéramos alcanzar esta criticalidad? ¿Por qué no guiamos a nuestros sistemas hacia, hacia regímenes caóticos o regímenes ordenados? Obviamente depende del sistema y del propuesto que tengamos, ¿no? Pero eh, la criticalidad nos ofrece muchas ventajas. Eh, tiene balances que, que entre adaptabilidad y evolucionabilidad y también la robustez. Entonces, para, para obtener esto yo necesito la, eh, cambio, variabilidad, y para tener esto yo necesito cierta, eh, digamos, re, eh, no, no, no diría rigidez, pero permanencia de información de estructura. Entonces, es un balance entre poco cambio y mucho cambio. Entonces, la adaptabilidad es la habilidad de un sistema de producir cambios ventajosos en respuesta a, a su medio ambiente. Digamos, es algo que, que ya hemos visto en estos días. Eh, la evolucionabilidad, podemos verla como un tipo de adaptabilidad, pero en escalas eh, eh, digamos, de tiempo mucho mayores. Eh, es la habilidad de que variaciones aleatorias de vez en cuando produzcan mejoras. Eh, digamos, puede verse como un tipo particular de adaptabilidad. Y la robustez, que después de la comida vamos a ver mucho más sobre robustez, eh, tiene que ver cuando un sistema continúa funcionando después de, de perturbaciones ¿no? eh, y, y bueno la robustez complementa la adaptabilidad está relacionada, porque eh, si recuerdan es los es distintos es tipos de control la robustez es un control pasivo es me llega una perturbación y no me hace nada la adaptabilidad es me llega una perturbación y yo hago algo al respecto entonces es un eh, complemento entre control activo y control pasivo entonces, es por eso que, que también vamos a ver eh, en la tarde eh, algo sobre robustez. ¿Cómo podemos hacer nuestros sistemas más robustos? Que, digamos, si combinamos robustez con adaptabilidad, vamos a estar mejor preparados eh, en comparación de si tenemos solo, solo una de las dos para enfrentar a la complejidad. Entonces, eh, finalmente parece que la topología y la modularidad tienen que ver más con la evolucionabilidad y la redundancia y la degeneración tienen que ver un poco más con la robustez. pero nos quedan muchas, muchas preguntas abiertas ¿no? Como ya sabemos que las, los seres vivos tenemos redes genéticas cerca de la crítica de la, pero ¿qué fue lo que las llevó ahí? ¿cuáles de los métodos de todos los métodos posibles fueron explotados por selección natural? tal vez todos o tal vez algunos más que no hemos considerado ¿cómo están relacionadas las topologías de escala libre y modulares? ¿hay alguna ventaja en tener ambas en vez de solo una eh, cuándo es preferible la redundancia o la degeneración eh, cuáles son las diferencias o, o ventajas de, de las redes eh, booleanas críticas producidas con uno u otro de los métodos presentados eh, cómo están relacionados cada uno de estos métodos a, a, a evolucionabilidad a adaptabilidad, a robustez eh, y cuál es un balance adecuado entre evolucionabilidad y robustez lo cual es, es una pregunta digamos Nada obvia, ¿no? O sea, ¿qué tan, qué tan crítico es lo mejor crítico? ¿no? no creo que tenga una respuesta porque esto lo más probable es que dependa de la velocidad a la que está cambiando el medio ambiente. Entonces, ¿qué tan, qué tan crítico? Entonces, si recuerdan, la evolucionabilidad es un tipo de adaptabilidad. Eh, entonces, la robustez tiene que asegurarse que el sistema se mantenga eh, estable, ¿no? Eh, pero el sistema va a tratar de, de adaptarse a los cambios de su medio ambiente. Entonces, el, el balance adecuado entre estos dos eh, se, se puede hipotetizar que está eh, cuando se mantiene la robustez, pero al mismo tiempo se alcanza a, a ajustar la evolucionabilidad o la adaptabilidad a la misma velocidad a la que está cambiando el medio ambiente. Entonces, bueno, eh, con, como revisión, vimos al, algunos métodos de autorregulación guiada en, en redes bulanas. Eh, estos son útiles para comprender eh, tanto fenómenos naturales como la construcción de sistemas artificiales. ¿Por qué? Porque podemos generalizar muchos de estos aspectos que digamos, ejemplificamos con redes bulanas a la para, para otros sistemas eh, similares y no tan similares y también. Digamos, hay muchas eh, líneas de investigación abiertas. Bueno, eh, ¿preguntas? enfermedad como el cáncer, muy compleja, que depende de múltiples genes eh, y que digamos se encuentre en una red de estas que un gen está apagado y que esa es la causa de, de la enfermedad, entonces eh, uno podría eh, est modelar esta red de tal forma de que alguna de todas las organizaciones posibles origine un estado normal. Podría darse caso. Sí. Y si eso es posible, ¿cómo lo llevaría uno a la, a la práctica? ¿Ves? Sí. Eh, bueno, efectivamente el cáncer es una enfermedad compleja, ¿no? Entonces, muchos estudios que se han hecho pues han encontrado que no hay un, un solo gen que determina, ah, pues si tienes este gen prendido o apagado, entonces tienes cáncer. Eh, no sé por ejemplo el gen P53 sí se ha eh, encontrado que está apagado eh, más o menos en la mitad de los tipos de cáncer eh, cuando debería estar aprendido que es un gen que regula la proliferación celular entonces eh, ya, muchas técnicas de, terapéuticas han tratado de, de apuntar a ese mecanismo de P53 pero P53 pues, es, es afectado por muchos otros genes y, y el cáncer encuentra mecanismos para inhibir muy bien eh, todas las señales que, que lo podrían guiar hacia apoptosis o que lo podrían sacar de, de, de una fase de proliferación entonces eh, podemos ver al cáncer no tanto como un, un gen que se prende y entonces la, la, la, las células empiezan a, a comportarse de manera distinta, sino pueden ser condiciones medioambientales, o condiciones genéticas muy complejas, que lo que hacen es que eh, cambia la, la dinámica de, de la red ulana de, de la célula que normalmente eh, tiene su, sus transiciones entre atractores ¿no? entonces por ejemplo empieza una célula madre con, con, con, con un tipo celular después empieza a, a diverger dependiendo de la presión que reciben sus vecinos de señales extracelulares, se empieza a diferenciar ya sea en célula de piel de músculo, de grasa, de hueso eh, neuronas, eh, de sangre digamos algunos de los 300 tipos celulares y, y después también eh, las células ya que están diferenciadas pues tienen distintos ciclos ¿no? eh, de metabolismo, de reproducción eh, digamos de proliferación y también reciben señales de apoptosis que cuando ya no son necesarias pues digamos, se suicidan entonces eh, el cáncer tanto entra en una fase de proliferación que digamos, sería como que se queda atrapada en ese atractor de proliferación ya no puede salir de ahí eh, como le cuesta mucho trabajo eh, digamos, ya, ya no va hacia la otra fase de apoptosis que las células normales sí lo hacen proliferan pero después eh, entran, digamos, sal, salen de, de esa fase digamos, cambian de atractor y después cuando les llega una señal pues van a apoptosis y se mueren y las células can cancerígenas no hacen este tipo de transiciones entonces lo que se puede utilizar con estos métodos, que digamos aquí sí ya se necesitan datos más reales sobre qué genes están involucrados cómo, cómo están interactuando pero digamos aún es, sin eso el, la analogía con la redes de pulgadas aleatorias es que tenemos muchos atractores y eh, las redes, las, las, las células sanas pueden hacer transiciones entre, eh, entre distintos atractores con eh, señales externas, entonces llamamos las perturbaciones: que se cambia un gen, llega una señal, cambia un gen, y entonces eso lleva a las células a otro atractor. Y las células cancerígenas se quedan atrapadas en esta fase de proliferación y no le hacen caso a la, a, los, a, las otras, eh, a las otras señales. Entonces, así es, como más o menos se podría estudiar y después, eh, como método de tratamiento, pues se podrían explorar, bueno, cómo podemos desbloquear esas vías de señalización para que las células salgan de, de ese estado de proliferación. Pero como hemos visto, pues no es con una sola señal, porque es, es, o sea, es un cambio sistémico, no, no es solo un gen, son muchos genes los que cambian y entonces... Eh, para regresar a la configuración o para destruir eh, esas células eh, eh, eh, eh, es, es algo nada trivial. Eh, bueno, perdón, nada más para agregar algo de una de las terapias más recientes. Las células cancerosas no solo cambian su propia dinámica, sino la dinámica de las redes que, de, de las células que, que las rodean. Entonces, eh, una, una cosa que hacen es que cambian el comportamiento del crecimiento de los vasos capilares, de los tumores, porque el crecimiento normal de los vasos capilares no permite, no permite el crecimiento de los tumores, porque no hay suficiente sangre para irrigarlas. Y las células cancerosas cambian el crecimiento de, de, de, los, de los vasos capilares para que puedan ser alimentadas. Lo mismo sucede con, con, con la obesidad. Las células de grasa cambian el comportamiento de, de, de las células capilares para poder irrigarse con una alta densidad de células. Eh, entonces, hay eh, terapias que se empiezan a probar que en vez de atacar a las células cancerosas, están atacando... A, a los vasos capilares que, que son anómalos eh, para, digamos, no matar directamente a las células cancerosas, sino bloquear su irrigación y entonces yeah. se mueren en el sol. Entonces, digamos, es no solo la complejidad celular, sino la complejidad ya a nivel de tejido. Sí, es nada lo que tú comentas, es como la experiencia, es como aplicando, si no te entendí, ¿trabajaste con Stuart bueno, es como explica, es lo que estás explicando, ¿cierto? O sea, bajo las leyes de la autoorganización aplicadas a este proceso, ¿sí? Ajá Entonces, digamos, Esa ley, es lo que estás diciendo, que la célula se modifica, se modifica su entorno, eh, la manera de cortarla. O sea, como ampliar un poquito, podríamos ampliar un poquito más estas leyes que Kaufman expone en su texto el universo de la casa, ¿no? La, la uh -huh. casa en el universo ¿Perdón, ¿Cuál era la pregunta? o si ampliarnos un poco ah, más de maneras de las leyes lo que Kaufman plantea en eh, los orígenes del orden y, y ¿cuál es el título de español? en español? ¿Casa del a, a in the sí. bueno, en el en, universo? ¿El coming universe? en sus libros de los 90 eh, es que la evolución no fue la única fuerza que, que, que ha determinado digamos a la Sino que también la, la, la autoorganización ha tenido un papel muy importante. Eh, y, digamos, usa estos ejemplos de redes guranas y muchos otros, donde muestra que la complejidad no es un producto solo de, de mutación y selección, sino también de autoorganización. Entonces, eh, digamos, tanto así como, como leyes de autoorganización, yo, yo no lo vería así. Eh, creo que sí podemos hablar de otro tipo de leyes, yo las llamaría leyes de información que contienen a estas leyes y a otras leyes de la física y de, de biología pero esa ya es otra práctica Sí, claro. ¿Kaufman todavía está ahí, ¿cierto? Sea? Sí ¿Y siguen trabajando? Eh, no directamente el le, le envío de vez en cuando, por ejemplo, este trabajo de modularidad. Ah, mire, profesor, eh, ese trabajo. Y me dice, ah, sí, está bien interesante, se lo voy a pasar a mis cuates. Sí, es una, una persona muy agradable. Voy a llamo aquí como la nueva biología. ¿no? Sí. Eh, si, si extendemos un poco eh, la lógica y sobre todo no tanto la lógica sino eh, la, el tipo de relación y no hablamos de, un, de una relación eh, que está en dos estados tal, que está conectado no está conectado sino que está conectado con cierto grado entonces al extender este tipo de de problema, digámoslo así, porque ya es otro problema. Este, ¿Las propiedades de, de adaptabilidad y robustez, de alguna manera, cambiarían? Eh, pues es, eh, es una muy buena pregunta. La queremos explotar generalizando este modelo de, de, de, que digamos, utiliza lógica booleana o utilizar lógica borrosa. Entonces, en vez de tener un valor solo apagado prendido, tenemos un valor de 0 y 1. Eh, y, y digamos, eh, eh, eh, esto lo empezamos con, con, con un estudiante de la Indian pero digamos, eh, eh, aunque empezó a tener resultados muy interesantes, se, se quedó volando. Entonces, es, es algo que, que, que todavía está abierto. Se han hecho estudios sobre redes multivaluadas, pero sin, sin embargo son discretas, y lo que estábamos estudiando era con, con valores eh, reales, entonces, pues, hay, cada gente puede tener una infinidad de valores pero digamos con reglas de lógica difusa eh, se pueden estudiar las dinámicas y lo que nos interesa es estudiar ya no tanto atractores porque digamos cada, cada valor inmediato va, va a ser distinto sino eh, definimos familias de atractores con comportamientos similares y entonces lo que nos interesa ver es cuál es la diferencia entre eh, el comportamiento o sea la pregunta que queremos hacer es si el agregar esta continuidad de valores agrega algo en la complejidad de la dinámica, en el sentido de que pueda agregar más atractores, o si es eh, la misma dinámica simplemente, eh, digamos, más suavizada en el tiempo. Eh, digamos, es, es una pregunta abierta que podríamos responder. ¿Comentarios, impresiones adicionales? ¿No? Bien, entonces, en nuestra programación, esta tarde, ¿qué tenemos, Carlos? Eh, Podemos vamos a ver un, eh, un poco más de robustez, eh, robustez en general, y también un poco más de, de, de los estudios que hicimos de, de redes booleanas con, con Kafka. Eh, Digamos, utilizando este modelo de redes booleanas para, para ejemplificar eh, robustez eh, digamos, con aplicaciones a distintos sistemas y, y después eh, pues, tendremos una, una discusión un poco abierta sobre eh, digamos, las consecuencias de, de, de, de todos los conceptos que hemos manejado y pues también me gustaría a, a aprovechar la oportunidad para tratar de relacionarlos con las áreas de estudio de, de, de, de las distintas áreas de estudio que, que las personas que están aquí manejan entonces, eh, bueno, les quisiera preguntar a, a todos eh, cómo creen que los conceptos que hemos visto aquí les podrían ayudar y si hay algo que no les queda claro, digamos, para que les pueda tratar de ayudar y decir, bueno, eh, estos conceptos les podrían ser útiles, digamos, no para verlos en la tarde, en cinco minutos, sino para darles guías de, de, de dónde podrían encontrar más información. Digamos, para, para tratar de aterrizar todo lo que hemos visto en los intereses de cada uno. Bien. Adicionalmente, pues esta tarde tendremos la mini clausura. Estamos esperando los certificados. Eh, las personas que han tenido un porcentaje alto de asistencia ya verán pues, sus certificados. Se certifican 20 horas. Eh, van a tener el autógrafo de Carlos para cuando sea todavía más famoso, sí. más que Kaufman. entonces podremos decir sí, lo conocemos, ¿cierto? tomamos café con él magdalenas con cerveza también y eh, deseo resaltarles y recordarles que nosotros tenemos una mesa de complejidad y esta mesa de complejidad se constituye o pues allí están las personas que nos van a apoyar en, la, en el estudio y el abordaje de nuestros retos regionales que están en el plegable que les comentamos. No obstante, como es una estrategia a nivel mundial, y especialmente Latinoamericano tiene un capítulo en el que también está Carlos liderándolo de movilidad, también te compartimos algo en salud, existen otras oportunidades que esta tarde les vamos a mostrar como en psicología computacional y en áreas sociales también es decir, pueden trabajar con nosotros en nuestros retos regionales pues es lo más próximo y pertinente para nuestra realidad, pero también de acuerdo a sus intereses particulares ustedes pueden contactar investigadores que tengan un trabajo similar al de ustedes y a través de esta red podemos conectarlos entonces observemos que venimos en una conceptualización, una unificación de conceptos y criterios para abordar el estudio de los sistemas complejos desde una perspectiva orientadora. ¿De acuerdo? Y luego tendremos entonces que volcarnos hacia nuestra realidad y construir grupos de trabajo. Esperamos que con la motivación de ustedes, el empuje, las ganas, que esto no es una citación solamente que Carolina desde la Dirección de Investigaciones que Nelson, ¿cierto?, desde sus gustos y, y sus y deseos particulares, inició que porque tenemos familiaridad y conocemos a Carlos, se dio, ¿cierto? Necesitamos hacer de esto algo productivo y algo extendible en el tiempo. Recuerden que ahora, que no nos vaya a pasar el efecto Chelsea, lo llamo yo, nadie era hincha del Chelsea. Todos eran hinchas del Barcelona, del Barça, ¿cierto?, del Manchester, pero ganó el Chelsea y ahora son, todos son chelcistas. Esperemos que cuando todo esto dé un gran resultado, pues no aparezca simplemente por generación espontánea los amigos de la complejidad. Más bien construyamos desde ya la complejidad. Seamos ese Chelsea, tal vez, que con trabajo continuo logró ser campeón de... Europa, ¿cierto? Entonces, eh, le recalco a eso, que es una invitación esa a, tra a, a trabajar, a hacer cosas interesantes Qué bueno habernos conocido todos, encontrarnos todos acá porque tal vez no teníamos referencia muchos, la Universidad de Panclo es lo suficientemente grande ¿cierto? en eh, personas y también en, en área y eso dificulta, pero a través de este trabajo podemos hacer un gran equipo les agradezco mucho y entonces los esperamos, muy juiciosos, a las 3 de la tarde. Gracias. Todos vemos que todos somos diferentes para todas las carreras posibles. No sé. <risa> eh, aun cuando ya se les está especializando en la preparatoria para distintas carreras, por ejemplo en Estados Unidos, okay. se les hace el mismo examen para admitirlos a distintas universidades. En, en la UNAM, en la universidad... También hay un examen único para entrar a todas las carreras. Cuando yo entré a estudiar filosofía, pues hice este examen de admisión y pues es un examen general. Entonces, pues en la parte de matemática, de física, me fue muy bien. La parte de filosofía me fue muy mal. Pero como me había ido bien en las otras, pues ya lo podía pasar el examen, y ya entrar a filosofía, con la calificación más baja, yo creo. Entonces, <risa> digamos, creo que es muy claro las fallas de este modelo. Lo que no es claro es... Que cuál es la manera adecuada de hacer. Eh, hay, hay por ahí ejemplos donde, eh, digamos de modelos de enseñanza donde eh, sí se atacan estas debilidades, por ejemplo, se habla mucho del modelo de Finlandia, que tiene la mejor educación del mundo, donde eh, digamos, no, no hay tanta rigidez, eh, los grupos son pequeños, eh, se, se respeta mucho socialmente a, a, a la profesión de los maestros, también en Japón, de los profesores. Eh, y, y en fin, aunque sí puede, es cierto que podemos aprender muchas de esas cosas, eh, muchas más no es fácil implementarlas eh, directamente en otras culturas. Por ejemplo, eh, un, un asesor del primer ministro de, de la India estaba dando una plática en México el año pasado, y decía, bueno, nosotros tenemos 800 universidades, en los próximos 10 años necesitamos mil universidades más. No tenemos los profesores para, con el modelo actual, un profesor, una clase, eh, darle la educación necesaria a todos estos muchachos. intentamos generar, creo eh, que necesitan generar algo así como 20 millones de empleos al año, para todos los jóvenes que están egresando de, de las escuelas. Y digamos, es un gran problema en, en, en Europa, que los muchachos, aunque no son muchos, en comparación con eh, el porcentaje de la población, salen de la universidad, no, no hay fuentes de empleo. Y digamos, ellos sí están buscando soluciones a este problema, pero ya se dan cuenta que, que no van a poder ser con, con un modelo tradicional de un profesor, con un grupo, porque no hay suficiente, no hay, no hay la infraestructura suficiente. Lo mismo sucede con los hospitales. Eh, el modelo donde hay eh, hospitales y muchos doctores, eh, bueno, cierto número de doctores para tener a cierto número de pacientes, pues tiene un costo, un costo por cama, pues, pues es muy elevado. Y no se le puede dar atención a un país de... Mil millones y medio de habitantes con ese modelo. Y si uno quiere dar cobertura de salud, pues tiene que buscar alternativas. Precisamente muchas de estas soluciones se encuentran con ayuda de tecnología. Por ejemplo, en la educación, lo que están haciendo en la India es eh, generar currículos, eh, bueno, programas eh, en distintos idiomas. Bueno, tienen 18 idiomas oficiales, más los no oficiales, que son más de pues entonces están generando materiales de estudio para todos los niveles para que los, los chicos en las aldeas puedan accesar estos materiales los están dotando de, de internet de banda ancha eh, entonces con pocos profesores van a poder eh, educar a una gran cantidad de alumnos porque se, se está facilitando la autoeducación que es lo que permite también muchas de las de, de, de, de las tecnologías que, que están disponibles en Internet. Eh, no sé si, si alguien conozca esta Academia Khan, que se dedica precisamente a, a explicar distintos temas eh, que, que ha causado un gran revuelo en Estados Unidos, porque pues, hay chicos de 10 años que llegan con su maestra de matemáticas y ya saben cálculo, ¿quién te enseñó? Pues Internet. <risa> eh, digamos, eh, eh, está ahora sí que rompiendo paradigmas. Y los muchachos pueden aprender a la velocidad de sus capacidades entonces un problema cuando uno estandariza un grupo simplemente, no, no, no hablemos de un país simplemente un, un grupo pues eh, los, los que pueden entender esa materia porque finalmente no va a ser para no han guardado las materias eh, los que pueden entenderla pues se van a aburrir porque el profesor tiene que ir más o menos al paso medio de, de otro grupo los que eh, si dan un poco más de explicación se van a frustrar porque no van a poder ir a la lo que nos está permitiendo la tecnología, la complejidad es dar educación eh, eh, individualizada a todos los países para sus capacidades eh, perdón, para todos los individuos para sus capacidades y esto nos lleva a, a un estado que este eh, Kisemihali de, eh, define como flujo eh, este Kisemihali pues estaba interesado en estudiar, bueno, qué, qué es lo que nos hace felices. Entonces, empezó a hacer encuestas con sus alumnos, eh, les sonaban alarmas y tenían que apuntar qué era lo que estaban haciendo y cómo se sentían. Entonces, después de estudiar más o menos qué era lo que estaban haciendo cuando se sentían bien, empezó a entender que, que eh, cuando, eh, cuando estaban logrando algo que no era muy fácil entonces entraban en un nivel de satisfacción que llama flujo, que es no sé, por ejemplo, cuando uno está jugando un videojuego o tenemos algún tipo de juego y las cosas están saliendo bien, se está superando o cuando uno entiende un problema finalmente, vemos un momento de ajá es este tipo de estados y entonces, ¿qué es lo que sucede? si nos, a nosotros digamos, en nuestro trabajo tenemos que realizar tareas monótonas que son eh, más sencillas que nuestra capacidad que, o nuestra complejidad entonces nos aburrimos porque no nos estamos forzando y son más complejas que nuestras habilidades entonces nos vamos a frustrar porque no vamos a poder resolver los problemas eh, digamos, imagínense si los si pusieran en un grupo de tercer grado de primaria, pues se van a aburrir ¿no? y si, si pusieran a un niño de tercer de primaria en, en universidad, pues, pues no van a entender eh, nada pues se va a frustrar eh, sin embargo, eso es lo que sucede en todos los grupos por la diferencia de, de capacidades e intereses y, de cada alumno entonces, lo que se busca es eh, identificar cuál es eh, la capacidad máxima y tratar de ir forzándola, porque esto también es lo que lleva al aprendizaje mientras uno está en estado de flujo es porque se está mejorando digamos, es como una recompensa de mejorarse y eso lo motiva a uno a aprender más si uno se está o frustrando o aburriendo, se pierde el interés por aprender entonces eh, también co colegas ahí en Lima están muy interesados en estudiar eh, este estado de flujo, lo están estudiando más con juegos pero precisamente con, con la intención de implementarlo en sistemas educativos y tratar de, de ver cómo se puede inducir este estado de flujo en los alumnos con capacidades diferentes entonces bueno, sí, eh, eh, creo que es o otra eh, oportunidad muy grande para, para mejorar nuestras sociedades que apenas estamos empezando a entender. Eh, no sé comentarios. Bueno, yo quisiera plantear una idea básica respecto a la educación. Me atrevo a decir en América Latina y en nuestro país. Tiene que ver con la relación directa que existe entre educación y lo que se entiende por desarrollo. Desarrollo en el sentido económico y entonces también es necesario precisar que ese desarrollo en el sentido económico tiene múltiples apellidos. Es desarrollo a secas, es desarrollo como crecimiento del Producto Interno Bruto, del Producto Interno Bruto per cápita... ¿Es desarrollo humano o es desarrollo, como lo plantea en como aumento de las libertades reales para desarrollar las capacidades? Según el modelo de desarrollo, eh, son las políticas estatales para la educación. Entonces, en ese, en ese ámbito de políticas estatales, de currículo oficial, de discurso oficial con respecto a la educación, es que un maestro o maestra puede hacer su trabajo en el aula. Entonces hay, hay muchos documentos que llenar, y entonces en los documentos se llenan, se escriben, los maestros escriben, tienen que escribir cosas y cosas, y hay quien dice eso es cumplimiento. Cumplo y miento, porque la distancia que hay entre lo que se escribe y lo que se hace es bien grande. Pero por si eso fuera poco, en mi país hay muchísimo menos dinero para la educación que para la guerra, lo cual duele. Pero además de eso, oh, hay que tomar en consideración otros aspectos. Por ejemplo, objetivos de desarrollo del milenio. Objetivos de desarrollo del milenio tiene que, decir, eh, tiene que inscribirse, implica universalización de la educación primaria, o universalización de la educación básica que en nuestro país va hasta el noveno grado y entonces hay que quedar bien en la comunidad internacional por ejemplo ¿no? para, para decir que aquí hay menos pobres cambiaron el método para medir la pobreza, entonces es como si cambiaran el termómetro y ya no marcara fiebre a los 38 grados sino marcara fiebre a los 40 no importa que a los muchachitos que tienen fiebre con ese nuevo termómetro pues es de convulsiones ¿no? lo importante es son las cifras para mostrar. Entonces, en todo eso aparece una cosa que es muy interesante y autocriticándome tendría que decir que, que entró a formar parte de nuestro discurso. hoy la sociedad del conocimiento, la sociedad en la cual el conocimiento se convierte en una nueva fuente de valor, de valor junto a los tres criterios clásicos de la economía que eran tierra, trabajo y capital. Entonces, ahora sí, eso ya no es tan importante, lo importante es la educación. Pues bueno, estamos, me parece a mí, como en las primeras etapas de ver la, las consecuencias de eso que se llama eh, el conocimiento como valor, y es que el que quiere educarse tiene que pagar. Entonces, el conocimiento se convierte en una mercancía que se compra y se vende, o si no, mire lo de los derechos de autor, pues pero no solamente eso, sino ¿quiere buena educación? páguela y entonces un rector de una universidad pública de este país de Colombia digo, eh, dice, es que estamos enseñando mucho, entonces hay que disminuir los ciclos profesionales de 10 semestres a 8 semestres ¿para qué? pues probablemente para porque ese es como el, digamos, como el compromiso social, ¿no? como, como la careta que que permite decir, miren, aquí hay educación universitaria casi gratis. De modo que, que la sociedad del conocimiento, sí, es todo esto que estamos viendo. Eh, hay un, todo un movimiento de defensa de la educación universitaria pública y de calidad en Colombia, también lo hay en Chile, probablemente en otros países, porque nos insertamos en ese mundo de la globalización de una manera distinta. Y entonces tenemos que hacerle reingeniería, ¡uy, aprendí a hablar con ustedes! Hacerle reingeniería al concepto de desarrollo para ver cuál es la relación que debe existir entre el desarrollo y la educación. Ahí, hay, ahí está eso que, que plantean, sí, claro, qué mejor, qué mejor que hubiese pocos estudiantes, pero el criterio de la educación impuesto por las políticas del Estado es un criterio de rentabilidad. En la ciudad de Cúcuta hay maestros que trabajan con niños en situación de precariedad, lo vamos a llamar, o sea, son niños que fácilmente llegan al colegio a las 6 de la mañana sin haber comido nada y tienen 40 muchachitos. Y a mediodía los niños se mueren de calor, pero allí hay tejas de que cierran más el calor, ¿cómo se llama eso? Bueno, de zinc, etcétera. O sea, eso es el ideal, pero lo que tenemos es realmente poco. Finalmente, como profesora, tengo que reivindicar que en el interior de las aulas hacemos lo mejor que podemos. Y lo digo porque es que todo lo malo que pasa en la sociedad, es decir, el matonio, la violencia, probablemente la violencia contra las mujeres también termine siendo responsabilidad de los maestros y las maestras. Todo lo malo que pasa en la sociedad es la educación. Pero cuando algo bueno pasa, no tenemos nada que ver. Bueno, gracias. Sí, estoy de acuerdo. Y, digamos, esto, en efecto, esta es una propuesta de hacia dónde nos gustaría ir. Muy lejos de dónde estamos. Y, y, o sea,. Justo este año en el, en el Reino Unido se, se privatizó toda, toda la educación. Hace unos 10 años todavía para ciudadanos europeos era gratuita la universidad. Después dijeron, bueno, les va a costar unas mil libras al año. Entonces dijeron, bueno, ahorita ya se está costando nueve mil libras al año. Entonces, eh, obviamente hubo eh, manifestaciones, lo reprimieron y se salieron con la suya. Hay muchos países que sí defienden la educación eh, pública en Europa, sí, sí. En, en América sí, en Bélgica, en, en Países Bajos, en Dinamarca eh, sigue siendo gratuita y hay otros países en los, en los que no eh, hay otros países como México donde compiten la educación pública y la privada y los intereses privados tratan de controlar al gobierno para que les quite recursos a la educación pública eh, digamos eso eh, eh, se intentó que en la UNAM empezara a haber cuotas hace unos 10 años hubo una huelga de más de un año finalmente no se logró que, que implementar las cuotas, eh, digamos, porque había una cuota semestral de 20 centavos, lo que se logró es que ya, ya no hubiera esa, esa cuota, ¿no? O sea, era ridículo. Eh, pero, por ejemplo, eh, en uno de nuestros estados, la Universidad Autónoma de Querétaro, llegó un gobernador de derecha, consideró que era un desperdicio la eh, de educación pública, entonces les dejó de dar presupuesto a la universidad. Así nada más. Entonces, pues, los, los, la universidad ni siquiera tenía que pagar eh, a los profesores su salario más o menos sacó por ahí pero no, obviamente no tenía eh, eh, recursos para proyectos nuevos ni siquiera tenía para pagar las pensiones su seguro social entonces solo ahorita ya como que se empiezan a poner al día y tienen, tienen muchos problemas entonces si sí estoy de acuerdo es un problema donde muchos intereses ahora eh, sí que, que, que entran en conflicto pero pues, tenemos que creo que todos podemos estar de acuerdo que vamos a tener una sociedad más armoniosa y también eh, una economía más sana, donde la gente digamos el dinero se va a beneficiar todavía más si, si hay una educación adecuada sí. eh, Ayer en, en unos segunditos conversamos que o oh, por lo menos yo planteaba la idea de que desde cierta perspectiva, el asunto de la optimización suena muy bien, eh, lógico, eso de los sistemas de transporte, incluso aquí en la escuela que haya un maestro, por tanto, eso suena muy bien, porque la optimización le crea una idea de la racionalidad, el buen aprovechamiento de las cosas, eh, eliminar el caos, la anarquía y todas esas cosas que aparentemente suenan como muy interesantes y llamativas pero yo proponía que el problema a veces en los sistemas sociales no es la optimización, sería más bien la, la variable bienestar y que no siempre optimización equivale a bienestar y que no siempre bienestar significa optimización. A veces la optimización se hace a costa del bienestar e incluso de la condición humana como tal, ¿no es cierto? Y eso plantearía entonces que la, la complejidad en, en, en los sistemas no humanos sí puede tener realmente como un propósito final la optimización como tal, sí. pero en los sistemas humanos, dada la naturaleza de los fenómenos que se tratan y lo que se persigue con eso no sería tanto la optimización porque uy, eso me parece terrible, sí. sino sería la idea de bienestar ¿cómo es que funcionaría en, el, en la dinámica de los sistemas complejos la búsqueda de una noción de bienestar que realmente pueda que no se corresponda adecuadamente con la noción de optimización, sí. pero que sería de la perspectiva de las ciencias sociales lo deseable, ¿no es cierto? Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que no es tanto un problema de si optimizamos o no optimizamos, sino un problema de, de cómo se interpreta el valor o la utilidad de un sistema. Porque como usted bien en los sistemas artificiales eh, tecnológicos es muy fácil eh, definir cuál es la, la, la utilidad eh, óptima, digamos, el mejor estado, el mejor funcionamiento de un sistema. Pero digamos, en los sistemas sociales no nos ponemos de acuerdo cu cuál es el mejor porcentaje de inversión en educación, en investigación, en defensa, eh, no sé, en, en subsidios de distintos tipos. Eh, ¿Por qué? Porque hay distintos actores y cada quien considera que es mejor eh, repartir los recursos de, de una manera distinta o darles distintas importancias a, a, a distintos aspectos. Hay, hay aspectos en los que sí todos nos podemos poner Así de acuerdo, claro. por ejemplo, bueno, la mayoría de los ciudadanos nos pondrán de acuerdo, por ejemplo, eh, hay que reducir la violencia, hay que mejorar la educación, hay que mejorar eh, eh, la economía en general, hay que reducir la desigualdad, pero, por ejemplo, eh, si, si hay que decidir entre si va, se va a invertir más digamos en, en educación o en desarrollo sustentable, digamos, es un poco difícil porque obviamente se va a invertir en, en ambos, pero qué tanto en cada uno, entonces ahí es cuando eh, el, la, la utilidad empieza a, a, a volverse muy, muy compleja, porque precisamente la noción de bienestar no es... Definible de una manera única. Entonces, precisamente, aunque uno trate de incluir el bienestar, distintas personas pues, lo van a considerar de, de manera distintas Pero yo creo que, precisamente, eh, trayendo a colusión todas estas distintas perspectivas, mientras más personas se pongan de acuerdo, pues entonces vamos a llegar a, a visiones más eh, completas. Sí, sí eh, dentro de la perspectiva de una estudiosa de este tema que es una filósofa norteamericana Martha Nussbaum ella tiene un texto valioso publicado en 2010 que se llama Sin fines, sin fines de lucro donde ella pues, plantó una investigación en las universidades norteamericanas tratando como mirar el papel que juega la formación en las artes y en las humanidades dentro de dichas instituciones en entendido que la educación pues, en esa pragmaticidad que ha adquirido eh, está tomando por una sociedad pues, del trabajo como un modelo industrializado, uh -huh. y en ese sentido, pues entonces ellos dicen, la gran paradoja del asunto es que ese modelo capitalista le hace estado un golpe lento, silencioso, cierto, pero muy sistemático al modelo de formación en el campo de las humanidades. Que es la gran paradoja porque entonces, si hablamos de campos de innovación, eh, la innovación es un asunto que lo tienes con la creatividad, y la creatividad es un campo de formación que le pertenece no estrictamente al campo de las artes de las humanidades, sino, pero es la que jalona como ese proceso de personas creativas Entonces, sí. apostamos un modelo de educación donde formamos un autómata que responde al modelo industrial pero negamos en él la posibilidad de generar innovación y desarrollo porque no se le forma la capacidad creativa ahora en ese entendido es como el rescatamiento de que esas capacidades vistas no son capacidades aisladas como se nos diría las dos culturas de las humanidades por un lado y la cultura pues, de, de las ciencias experimentales por el otro sino que rescatar unas capacidades humanistas de la ciencia que sean capaces de reconocer al individuo en un momento histórico, con un compromiso ético en su ejercicio, con una capacidad creativa, con la capacidad de argumentar, que ya qué hombre de ciencia no necesita, la no necesita la argumentación para presentar un proyecto, nada más arrancando de ahí. Entonces nuestro modelo educativo es un modelo que no le está dando esas herramientas, entonces pues, estamos formando... Eh, un ingeniero pero que no tiene la capacidad de aumentar para presentar un proyecto entonces, ¿por qué? porque pareciera que es un campo distinto a lo que yo hago cuando realmente es un solo ejercicio en visión de complejidad entonces uno podría rescatar que no solamente la complejidad como un asunto visto en la simulación, en la modelación sino que incluso la complejidad como un modo de pensar el mundo un modo de entender sí, sí, sí. el mundo si sí, estoy de acuerdo y digamos se ven ejemplos muy claros de esto por ejemplo en, en sociedades muy utilitarias por ejemplo en la China comunista de los 50, 60. Eh, pues los artistas sean par parásitos de, de la sociedad, ¿no? ¿por qué? porque no estás produciendo no eres útil eh, especialmente ellos pensaban no, pues es que, eh, mira tenemos un país tan grande, tenemos tanto por construir ¿cómo puedes estar pintando? ¿cómo puedes estar escribiendo poesía? Eh, sin embargo, creo que ahora ya muchos entendemos que eh, el arte también es útil digamos, para la salud eh, estética, mental, espiritual de, de una sociedad y de sus miembros eh, también cuando, cuando los chinos invadieron Tíbet, pues mataron a muchos monjes porque decían, bueno, si tú no vas a trabajar y estás pidiendo eh, de, de, de las dádivas de, de, los de, de la gente que vive en tu aldea pues, pues no mereces vivir y los mataron y así mataron a, a cientos de monjes eh, y, y, y creo que a, a, ahora nosotros tenemos muy claro que digamos la labor religiosa de Cualquier persona que se dedique a la religión, pues tiene, tiene cierta utilidad, ¿no? que es llenar nichos espirituales que también son necesidades del, eh, de las personas para su buen funcionamiento, tanto individual como social. Entonces, también, aún yéndonos desde un punto de vista utilitario, pero no sesgado, pues eh, creo que se pueden encontrar eh, lugares importantes para distintas eh, personas, ¿no? o sea, Imagínense una sociedad donde, donde todos fuésemos, no sé, obreros o campesinos. Como, como que sería algo, pues, yo diría, muy triste. No, eh, digamos, no por eh, discriminar eh, esas labores, sino porque la, la riqueza eh, de nuestra sociedad es nuestra diversidad. Y en el momento en el que empezamos a frenar esa diversidad, pues ahora sí que nos empezamos a cantar a pues, como para cerrar la idea en esta obra de un Bajo pues ella sí, en ese sentido que, en la perspectiva que estamos presentando ella, ella nos dice, o sea, pareciera pues desde que un país forma una élite altamente competente en esos asuntos pues el alfabetismo no es un problema porque tengo es una élite formada que es capaz de tomar decisiones por un país y el resto de la sociedad, pues que se dedique a esas labores que no, no implican con ese nivel de exigencia intelectual sí. sin fines de lucro yo creo que precisamente ahora estamos viviendo en tiempos muy interesantes porque estamos pasando precisamente, viviendo una transición a, a un escenario donde estas minorías ya están perdiendo cada vez más su, su poder de decisión gracias a, a, digamos, a las tecnologías de información que, que distribuyen el conocimiento, que lo vuelven eh, mucho más democrático, mucho más disponible y también nos permiten involucrarnos en, en la toma de decisiones, en la propagación de información. Eh, entonces, eh, digamos, esto no quiere decir que, que pronto vayamos a vivir en, en, un, en, en un mundo sin problemas, pero que sí están cambiando muchas de estas situaciones, eh, digamos, por, por la complejidad que está incrementando en nuestras sociedades. Bueno. Otro comentario. Oh. ¿Han notado que a pesar de nuestra diversidad nos estamos poniendo de acuerdo en lo complejo? ¿Sí? Bueno, eso quiere decir que vamos como teniendo éxito con el curso, ¿no? Bien, Carlos, entonces ahora sigues con... Eh, bueno, te vamos a hablar de, de robustez eh, rápidamente. Entonces, eh, como mencionaba... En la mañana, eh, la robustez nos permite una manera adicional de enfrentar a la complejidad del de, de medio ambiente. Eh, para enfrentar a la complejidad, un sistema puede adaptarse eh, por, por aprendizaje, evolución, retroalimentación, eh, de manera tal que un sistema cambia para enfrentar eh, un cambio en su medio ambiente. Eh, vimos que eh, es un tipo de control... Eh, la anticipación es otro tipo de controles estos dos serían controles activos la anticipación eh, implica cierta cognición o cierto control prealimentado donde el sistema necesita cierta habilidad de predicción eh, antes de que ocurra un cambio en el medio ambiente para ajustar su comportamiento, sus propiedades eh, antes de que estás ocurriendo esto puede verse como eh, un tipo especial de adaptación donde no se requiere que ocurra un evento para que el sistema responda a él eh, también durante el curso hemos mencionado que es deseable tener anticipación porque este cambio en el medio ambiente esta perturbación puede dañar o destruir al sistema sin embargo eh, además de ser mucho más complejo predecir pues este tipo de, de eventos eh, en comparación con simplemente reaccionar a las perturbaciones eh, pues no siempre es posible predecir por, por la complejidad del medio ambiente entonces eh, una combinación de adaptación y anticipación es deseable y ahora vamos a ver que la robustez nos da eh, una tercera herramienta para enfrentar la complejidad eh, Que podemos definir un sistema robusto como uno que continúa funcionando eh, al enfrentar perturbaciones entonces este es, sería un control pasivo, digamos poner una barrera para que las perturbaciones no afecten al funcionamiento del sistema eh, y, y bueno eso también puede lograrse por medio de la estructura, por la topología de un sistema y también podemos ver que estamos relacionados con adaptación y anticipación en el sentido de que si un sistema es robusto pues va a tener una mayor posibilidad de adaptarse a, a cambios eh, en su entorno en el sentido de que si una adaptación toma cierto tiempo pues necesitamos de cierta robustez para que el sistema no se rompa, no se destruya eh, en, en lo que puede adaptarse entonces si nos imaginamos una bacteria que va a caer a una zona sin comida, pues necesita cierta robustez para no morirse de hambre en lo que busca y encuentra más en comidas eh, y, y por otro lado, pues la adaptación combinada con la robustez también eh, mejora las posibilidades de supervivencia de, de los sistemas, no solo los sistemas vivos sino también los sistemas tecnológicos entonces la, la, la robustez está presente en muchos sistemas biológicos a escalas múltiples, desde moléculas a ecosistemas eh, y aunque es deseada en, en, en sistemas artificiales no es muy presente en, en ellos, entonces eh, si comprendemos mejor eh, la robustez en sistemas naturales podemos eh, construir sistemas artificiales un poco más robustos eh, la, la robustez es un poco más general que la estabilidad, la estabilidad implica que no hay cambio que sería un tipo particular de robustez pero por ejemplo la homeostasis eh, ya sea en, en, en organismos o, o en Ecosistemas, también puede verse como un tipo de robustez entonces es eh, no necesariamente que no haya cambio sino que el sistema permanezca en cierta área de todo el espacio de posibilidades donde está funcionando de manera adecuada lo eh, sustentable, como diría Ashby donde sus variables están en, eh, en, en un eh, espacio eh, digamos de, de viabilidad en el momento en el que las variables salen ese Espacio de viabilidad, entonces el, el sistema se rompe. Eh, y, bueno, esto, esto responde a esta pregunta que lo relaciona con el concepto de idea de máquina. Y, y bueno, también podemos tener distintos tipos de perturbaciones que implican distintos tipos de robustez. Pueden ser perturbaciones funcionales, pueden ser estructurales, de materia, de energía, de información. Eh, y, y bueno, hay, hay distintas. Eh, distintas cosas que uno puede hacer para, para, para enfrentar esto entonces hay, hay muchas preguntas eh, abiertas que hay sobre robustez eh, cuáles son sus orígenes eh, qué mecanismos eh, son las que la, la determinan, cómo es que evoluciona eh, cuáles son sus principios organizacionales porque digamos, se observa robustez en presencia de redundancia de modularidad, de neutralidad, de jerarquías de degeneración, de estructuras espaciales, de diversificación eh, y todas estas caracterizan la robustez pero no se entiende muy bien cuáles son las relaciones entre todas ellas y qué tipos distintos de robustez eh, proveen y también tampoco eh, qué costos que tienen estas, estos principios eh, también una pregunta muy eh, estudiada es cuál es el efecto de la robustez en la evolucionabilidad, en la alterquidad y en la aptitud en los sistemas eh, que están evolucionando y también, finalmente, cuándo es deseable la robustez y cuándo no, no es necesario. Entonces, eh, les voy a mencionar muchos ejemplos de, de robustez eh, en, en, en distintos sistemas. Eh, digamos, en, en sistemas moleculares eh, se, se, se encuentran, conocen como paisajes neutrales. Habíamos mencionado que una mutación neutral es aquella que no cambia, el fenotipo o la funcionalidad de, de un genotipo. Si estamos hablando de moléculas eh, o, o de proteínas, eh, o, o, o de secuencias de RNA en este caso, eh, y, o, o en, eh, bueno, perdón, eh, este es en, en doblamiento de RNA y, y doblamiento de proteínas, eh, esto quiere decir, eh, bueno, el RNA son secuencias, de ácido eh, ribonucleico, que, eh, que digamos, son, son secuencias muy largas que se doblan eh, digamos, transmiten información genética y también eh, es, es, se pueden utilizar para, para generar proteínas eh, sin embargo hay muchas eh, formas en las que estas cadenas se doblan y dependiendo de cómo se doblen pueden tener una funcionalidad distinta Digamos, la, la estructura eh, plegada de, de las secuencias de RNA puede tener distintas funciones eh, entonces por ejemplo se, se, se utilizan eh, eh, digamos, un, una terapia experimental por ejemplo eh, imagínense para Antrax eh, hay, hay, eh, hay bibliotecas de RNA donde un poquito de ensayo puede tener trillones de, de secuencias distintas de RNA y pues se van a plegar en formas distintas entonces uno puede rociar estas eh, digamos bañar unas moléculas de antrax o de, no sé, de, de VIH ¿no? eh, digamos de, de enfermedades que, que o no tienen cura son muy difíciles de, de tratar o algún nuevo virus de influenza que, que a, a, acaba de propagarse entonces eh, vamos a ver que algunas de estas moléculas por su estructura física se van a pegar ma, mejor que otras a, a al antrax, Entonces, tomamos las moléculas que se pegan bien, eh, las amplificamos, las mutamos tantito y volvemos a, a bañar eh, esto. Vamos, va, eh, variamos y volvemos a probar para seleccionar cuáles se pegan mejor. Entonces, después de eh, un, un corto número de iteraciones, vamos a, a terminar con secuencias de RNA que no... no